Hola, hola. hola. Eh, ¿Cómo te llamas? Francisca. Francisca, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. Ah, bueno. Francisca, gracias por tu tiempo y tu energía y tu paciencia siendo parte de esta entrevista hoy día. Tengo unas preguntas para ti. Sí. La primera es, ¿cuándo o cuál fue el momento más feliz de tu vida? Ay, ay. Ah. Okay, <risa> ah. uh, un momento muy feliz Sí Es eh, reciente Yo estuve en uh, Isla Navarino, En el sur, sur, sur de Chile ¿De Chile? De Chile en una isla Que no hay mucha persona que viven eh, Yo estuve Yo he hecho un trekking De seis días En la isla Y en un punto muy al sur de la isla eh, hemos eh, pescado. Pescado. Pescar, sí. Y eh, por la primera vez de mi vida yo he tenido dos pescados <ríe> y fue muy interesante. <ríe> y dos pescados. ¿Sí? ¿Y que eran pequeñitos o grandes? Eh, <risa> muy bien La siguiente pregunta es ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Oh, hay muchos momentos tristes en... ¿Y, el, y, uno, y el más Lo más triste es cuando mi, mi madre muere ah. Sí, fue muchísimo. ¿Cuántos años tú tenías? Uh, diez años Me imagino, fue muy duro Sí Muy duro ¿Y cuánto tiempo pasó para qué? Hayas superado eso No sé Creo que por toda tu vida tiene un poco de memoria y pocos momentos tristes de tu vida Pero hay también momentos Es un momento cuando tú, tú piensas que Que tú quieres más los momentos llenos ¿no? con, con mi madre Y no el momento triste Claro Sí ¿Y con quién te quedaste? ¿Con tu papá? Sí ¿Y qué tal? bien, bien. ¿Se portó bien? Sí. <ríe> Qué bueno. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la persona que ha influenciado más tu vida? Uh, es una amiga de mi madre, que yo digo que es mi, uh, mi tía, pero no realmente no, es mi tía, pero es una persona que es muy uh, fuerte y muy feliz y muy... ¡Qué bueno! <risa> Ella ha influenciado tu vida ¿En ¿Sí? qué manera? Ah, la manera de pensar y de, de agir cuando, cuando estoy en un momento difícil Pero también en momentos momento ser feliz de, Solamente, como decir, de ser feliz con mi vida ¡Qué bueno! La siguiente pregunta es o ahora en tu vida, ¿cuál es el miedo más grande que tienes? El miedo más grande? No sé No sé, no quiero. pequeño, mi amor no sé. Bueno, ahora que estás viajando, en este viaje ahora ¿Qué ha sido lo más bonito que has visto? ¿Qué te gustó en este viaje? Oh, vi tantas cosas bonitas en toda la América del Sur. Muy lindo. Las... ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Butterflies. Las, las mariposas. mariposas. Sí, las mariposas en todos los lugares diferentes. Sí. Fue impresionante. Me gustó mucho. ¿Y cuál fue la mariposa más bonita que viste? ¿Dónde? En, eh, Bolivia. En Bolivia, en, el, eh, en un tanque nacional es una, una mariposa azul muy grande. Me gustaba. Tú sabes que esa mariposa grande. Sí. También hay aquí. Ah, okay. Sí, la he sí. Visto. sí la viste. Sí, sí, sí, Qué bueno, pues bendición. Bueno pues Francisca, muchas gracias por tu gracias tiempo. Para ti. Bendiciones. <risa>